...una familia en herencia... Gracias, Tom. Soy Isabel. Las fotos para la campaña de Navidad llegaron anoche. Sí, claro que las he revisado. Te mando mis comentarios. De acuerdo. Voy. Hola, Tina. Hola, cariño. ¿Qué tal ido? De maravilla. Lucas emperró con que quería palomitas y comió tantas que se pasó la noche vomitando. Ah, la reina madre te reclama. ¿Oh? ¿Ha sido mala? ¿Yo? Nunca se sabe. La puerta. Siéntate, Isabel. Gracias, señora Desmond. Te he estado observando estos últimos tres meses. Desde que te contraté como redactora de Lifestyle, la sección está subiendo como la espuma. Sí, somos un gran equipo. ¿No sabes diferenciar una pregunta de una afirmación? Tengo un problema. El viernes es cierre de redacción y me he quedado sin redactora jefe. Mujer está enferma? Peor. En cinta. Y con un embarazo de riesgo. No lo sabía. Quiero que tú... sustituyas a Mujer. ¿Como redactora, jefe? ¿No va a ser como futura madre? ¿Te ves capacitada? Sí, claro. Pero ¿por qué no tiene aquel ser? Es más veterana que yo. ¿Una madre soltera? No me hagas reír. Espero creatividad... Capacidad organizativa y dedicación en cuerpo y alma. ¿Vas a vivir este trabajo o no sobrevivirás? ¿Aceptas el reto? Por supuesto. No la defraudaré, señora Desmond. A trabajar. Buenos días, dormilones. Estamos de vacaciones. Espero que las gallinas sepan que hoy no les han dado de comer, porque estáis de vacaciones. Ya han comido. Bien. Para que te quejes. <risa> Tengo una buena noticia. Ayer pude hablar con mamá y papá. Ya han terminado y vuelven hoy mismo. Guay, por fin. ¿Tan mal ha sido esta semana conmigo? No, qué va. Menos mal. Pío, pío, pío, en la mesa no me río, ni se canta, ni se sorbe, ni se sopla, ni un poquito y con buen apetito. Qué lindas. ¿Verdad? ¿Qué? Las rosas. Ah, sí, sí, muy bonitas. Tal vez quedarían mejor en el jarrón rojo. ¿Tú qué opinas? ¿Hans? ¿Qué? ¡Oh, mi vida! ¡Qué alegría me da verte! Hola, abuela. Mira quién ha venido. ¡Ah! <risa> Por fin te has dignado hacernos una visita. <risa> ya lo sé, hace mucho que no vengo. Pero qué guapa estás. Sí. Gracias. ¿Quieres un té? Sí, gracias. Bien. <risa> <risa> ¡Daniel! En un momento, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Apaga ese cacharro, tengo que hablar contigo. ¿Qué hay? ¿Buscas algún gatito perdido o es que no te he pagado alguna multa? Hola. ¿No es estupendo? Llegar a redactora jefe en tan poco tiempo. Qué pena que tu madre no esté aquí para verlo. Estaría tan orgullosa de ti. Oye, y al ser redactora jefe, ¿qué engloba exactamente tu trabajo? Pues todo, abuelo. Contenido, maquetación, publicidad. Pues no sé, parece un puesto de mucha responsabilidad. ¿Está todo bien estipulado en tu contrato? Si me surge cualquier problema, no te preocupes que te avisaré enseguida. Pero hazlo de verdad. No vaya a ser que te venga por liebre. Prometido. Bueno, esta noche debo soportar uno de esos cócteles de empresa. La empresa de Robert organiza una recepción. Aburridos asesores de empresa charlando sobre empresas aburridas y asesorando para ser un buen empresario. Eh, entonces no te entretenemos más. Creí que te quedarías a cenar. ¿Cuándo vuelves? Todavía no puedo decírtelo. Esta semana tengo trabajo para parar un tren. Como no tenga una maqueta decente para el cierre de redacción del viernes, la señora Desmo me cortará la cabeza. Así que... Adiós, mi vida. <risa> Adiós, abuelos. Adiós. Es imposible. Bernard murió en el acto. ¿Cómo está Madeleine? Los bomberos la sacaron del coche con vida, pero murió de camino al hospital. Ah. El conductor del otro coche tampoco ha sobrevivido. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Y los niños. ¿Quieres que vaya yo y...? Ni hablar. Se lo diré yo. Oye, Daniel. ¿Tienen algún familiar? Por parte de Madeleine, quizá. No. No tienen a nadie. Pero Bernard tiene otra hija en algún sitio. Ajá. ¿Sabes dónde vive? Déjalo. Por favor, no me agobies ahora con tus preguntas. Déjame, tranquilo. Hola. ¿Dónde estabas? Llegamos tarde. Perdona. Tengo que darte una notición. ¿Ah, sí? No solo soy una mujer guapa, sexy y competente, sino que además voy a ser... No irás a decir mamá. ¿Pero qué dices? No. Voy a ser la nueva redactora jefe de Lifestyle de Lishik. No, ¿en serio? Enhorabuena. Hay que celebrarlo. Claro, mañana en el Antonio, invito yo. No puedo, tengo que ir a Hamburgo. ¿El congreso lo recuerdas? Oh, es cierto. ¿Cuánto dura? Tres días. ¿Te hace falta ir? Sí, me temo que sí. Pero a la vuelta lo celebramos. Y ahora date prisa, que llegamos tarde. Vale. Ah, Robert. Robert también estaba. Así que le dije, si firma con nosotros, no se preocupe en absoluto por el futuro de su empresa. Solo por el saldo de su cuenta. Caballeros, aprovechen la ocasión. ¡Corre a cuenta de Hacienda! Debo admitir una cosa sobre tu acompañante. Tiene dos argumentos de lo más convincentes. ¿Tiene también profesión? Sí, Isabel es sumamente competente. Señor Stadler, ¿sabe por qué ciertos hombres prefieren a las mujeres guapas en vez de inteligentes? No. Porque a los hombres como usted se les da mejor mirar que pensar. Si me disculpa, necesito tomar el aire un rato. Tenga su copa. <ríe> Caray, Robert. Qué sensible es tu chica. Bien, ¿Eso era necesario? <tose> a veces estas conversaciones estúpidas me superan. Stadler solo quería hacer una gracia. Ya, con boberías machistas a mi costa. <risas> ya le conoces. Venga, vámonos a casa ya. Cielo, no puedo irme ahora. Entremos otra vez, sonríe un poco y disfrutemos de la noche. ¿eh? ¿Después de esto? Vamos, Isabel, no te pongas pesado ¿Cómo que no me pongas no, pesado No quiero... Compórtate, por favor. Me parece que tu ascenso se te ha subido a la cabeza. ¿Sabes qué? Me voy a casa. ¿Sí? Haz lo que quieras. De eso puedes estar seguro soy yo, Isabel. ¿Te apetece tomar un cóctel en el sky bar? ¿Ah, ¿Ahora? No había sido con Robert a una fiesta. Le he dejado ahí plantado. Me encanta, noche de chicas. Tomamos unas calpiriñas, charlamos... Llevo una ropa que te encantaría. Ya, y a ti la que yo llevo puesta. Lo siento, Luca acaba de dormirse. Bueno, si es que el teléfono no le ha despertado. Pues mejor me lo pones. Ya... Pero no puedo dejarlo aquí solo. Y conseguir una kakuro a estas horas, Yo siento de verdad que no puedo. Eres un muermo. Soy madre. Pues eso. Venga, vale, que pases una buena noche. Hasta mañana. Sí, menuda fiesta me espera. Buenos días, soy el sargento de policía Berger. Estoy hablando con la señora Isabel Tanner. Sí. Más o menos. Hola. Sí, sí, sigo sí, aquí. Señora Tanner, la llamo de Crisberg, el de la toscana de Gese. ¿Lo conoce? No. ¿No? Ya. Yeah. Señora Tanner. Lamento comunicarle que su padre y su mujer actual sufrieron un accidente de tráfico ayer. Por desgracia, no han sobrevivido. Creo que se equivoca. Me temo que no. Le digo que sí, tiene que ser una equivocación. En primer lugar, mi padre murió hace más de 20 años y segundo, mis padres nunca se casaron. ¿Cómo? Pero eso no puede... Ah, ya, ya. Sí, siento no ser a quien busca, pero se ha equivocado. Me ha colgado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué os parece este color? ¿Tú, ¿tú, crees? ¿Tú crees? Buenos días. Es muy, muy bonito. Buenos días. Hola, ¿todo bien por aquí? Sí, sí. Se puede poner Me parece bastante. Bien. Isabel, ¿qué te parecen estos tonos? No tengo nada contra el retro, pero este marrón de los 70 no me convence. Añade más rojo. Dice que más rojo. De acuerdo, los pondremos más vivos. ¿Un café? Gracias, eres un amor. Editorial, columna de opinión y reportaje. La reina madre lo quiere todo listo mañana. ¿Cómo vamos con el anuncio de las tres? Sigue libre. Pues, ¿a qué esperas? Si es preciso, baja el precio. ¿Va todo bien con Robert? Ya se había ido cuando me he derrotado. Tanner. Sí, otra vez el sargento de policía. Olga, ya le he dicho que sea... Es usted Isabel Tanner, nacida el 27 de septiembre de 1981. Ya me estoy hartando. Por última vez, mi padre murió hace 23 años de un infarto. Era Bernard Sprung, hasta ahora residente en Crisberg, y murió anoche. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ah, Hans. Te tengo dicho que te cambies de ropa antes de ponerte a trastear como un niño con tu vieja tartana. En primer lugar, no estoy trasteando y además ya te he dicho mil veces que no lo llames tartana. Es uno de los coches más bonitos que se hayan fabricado nunca. Será el más bonito del mundo, pero pierde aceite. Hija... Pero qué agradable sorpresa. Hola. ¿Ha pasado algo? ¿Tienes problemas con el contrato? Debo hablar con vosotros. Tiene que ser un error. Mi padre murió de un infarto. Siempre me dijisteis eso. Sí, eso... Eso te dijimos. Entonces, no pudo morir ayer en un accidente de tráfico. ¿Por qué no decís nada? ¿Quieres un poco más de té? No, abuela. Ni quiero más té, ni quiero más tarta. Quiero una respuesta. No. No es tan sencillo, hija mía. Di algo, Hans. Sí. Isabel. ¿Sabes que nosotros... Te hemos criado como si fueras nuestra propia hija. Abuelo. Un momento. Es verdad que tu madre murió justo después de tu parto. Y tu padre... Falleció de un infarto. Sí, lo sé. Él sufrió un ataque al corazón. Pero... Sin embargo, no murió. Para nosotros, sí. Bernard estaba... perdido del todo en la vida. Y peor aún, era un irresponsable. Era un sinvergüenza, un golfo, un vividor. ¿Cómo que era un vividor? Se aprovechó de tu madre y la dejó tirada. Solo quería divertirse. Dejó embarazada a nuestra hija. Pero de las consecuencias no quiso saber nada. Se negó a ayudarla económicamente. Así que por aquel entonces nos prometimos... Que, que nosotros te protegeríamos de él, fuera como fuera. Y cuando años después apareció por aquí de repente diciendo que quería recuperar el contacto contigo... Yo... Yo... decidí pedir una orden de alejamiento contra él. ¿Qué... ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Qué? Sí, nosotros te adoptamos y Bernard tenía prohibido contactar contigo No podíamos permitir que te separara de nosotros Tú eres todo lo que nos queda Un momento ¿Me habéis hecho creer todos estos años que estaba muerto? Soy una mujer adulta tengo derecho a la verdad. ¿Cuándo ibas a decírmelo nunca? No podíamos contarte la verdad. No me lo puedo creer. Déjala, déjala. Ya lo sabíamos. Algún día tenía que enterarse. Has llamado a Robert Koch. por favor, deja el mensaje después de la señal. Gracias. El oh, contestado. ¿Robert? ¿Se puede saber dónde te has metido? La reina madre quiere verte ahora mismo. Llego en cinco minutos, tranquila. Tres minutos, cielo. Tienes tres minutos. Sí, señora Desmond. Isabel estaba en el departamento gráfico. Enseguida está ahí. ¿Cómo pudieron hacer eso? Es increíble. Sí. Ahora mi padre ha muerto dos veces. ¿Qué puedo hacer yo? Ve allí. Ve a ver dónde y cómo vivía. Que te acompañe, Robin. No, no puede ir. Está en Hamburgo. Sí, como siempre que hace falta. Bueno, tengo que subir. Espera, espera. Ya está. Gracias. Tiene razón. Voy a ir. Hoy, Sí. La jefa estará hasta las 11 en la conferencia. Yo volveré antes que ella. Uh -huh. Vale. Aquí no hay nada. No entiendo nada. Recalculando la ruta. ¿No puedes explicarte mejor? Camillas, ¿por dónde vas? ¿Y tú? ¿Que ¿Ni miras hacia adelante mientras conduces? Maldita sea. ¿Estás bien? ¿Cómo salgo de aquí? Eso depende de a dónde vayas. ¿Acaso es asunto tuyo? No. Oye, no puedes dejarme aquí así. Estoy en el culo del mundo. Sí. Si quieres ir a Crisberg, es por ahí. A pie se tarda una media hora. Tú, un poco más. Por favor, no tengo tanto tiempo. ¿Podrías decirme al menos cómo se llega a la granja de Bernard Sprung? Quedaos aquí. Tranquilo, tranquilo. ¿Eres su hija? Sí, Isabel Tanner. Ah. Soy Nap, el administrador. Voy contigo. ¿Qué hago con mi coche? Déjalo aquí. No molesta. Ya. Uh, un momento, por favor. Vamos. Ya está. Quieto. Listo. Muy bien. No tengas miedo, no muerden. No tengo miedo. ¿Conocías bien a mi padre? Sí. Se puede decir que sí. Era un buen hombre. Ah. De verdad qué puedes con eso. Sí. sí. Tranquilo. ¿Y en qué consiste ser administrador de una granja. En administrarla. Ah. Oh. Bien, es ahí. ¿Así que es ahí? Sí. Es su granja. He vuelto Echa un vistazo si quieres Voy a atar los caballos eres. ¿Qué haces aquí? Yo soy... soy Isabel. ¿Es tu hijo? No, tu hermano. ¿Qué? ¿Cómo va a ser mi hermana si es muy mayor? Sí, Paul. Por eso se llama hermana mayor. Entremos. Tienes que conocer a alguien más. Martel. gracias. No me cuesta nada. Si necesitas algo más, llámame. ¡Melisa! Daniel dice que esa es nuestra hermana. ¿Nuestra hermana? ¿Cómo va a ser nuestra hermana? Si no la he visto en mi vida. Dos niños. Chicos, ella. Ella es Isabel Tanner. Y aunque sea tan mayor, es vuestra hermana. Es hija de papá. ¿Sabes jugar al Mau Mau? Da igual. Voy a enseñarte algo. Ven. es vuestra hermana? No puede ser. No la conozco de nada. ¿Dónde? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Por qué no vive aquí? Mamá y papá me habrían contado que tenía... unos zapatos con los que no se puede caminar. Pues porque... ¿Es que no te gustan? La Barbie de Melissa tiene unos iguales. <risa> Por aquí, ven. <risa> Ella es Susi. ¿Quieres cogerla? No, gracias. Otro día, a lo mejor. Susie está muy mayor y quizá se muera pronto. Daniel dice que mamá y papá también se han muerto, pero no eran viejos. Dime, Paul, ¿no tendrás una foto de tu padre? Claro, tú no. No. No te preocupes. Yo te regalo una. ¿Y la puerta? Buenas noches. ¿Tienes hambre? Mm -hmm. ¿Te gusta el ketchup? No, no mucho. Hay verduras, salchichas y ensalada. Venga, a cenar. ¿Ya está? Sí, sí. Siéntate donde quieras. ¿Aquí? Sí. Pío, pío En la, la mesa, mesa no me río Ni se canta, ni se sorbe, ni se sopla Ni un poquito y con buen apetito Buen provecho ¿Quieres agua? Sí, gracias Tiene muy buena pinta uh -huh. uh, Perdón Cuando se come no se habla por teléfono Sí, dígame Señora Desmond uh, Un momento, por favor Es una pija super cursi pues yo la veo muy guapa. Tienes que venir ahora mismo. ¿Ahora? Um, es que... No me digas que ya estabas acostada. No, claro que no. Es solo que... me pilla en la imprenta. ¿Qué haces ahí a estas horas? Estoy revisando las... correcciones de color de las pruebas de imprenta. Sí, esos tonos rosas no me gustan nada. Son... Querida, tienes que aprender a delegar. Hay cosas más importantes ahora mismo. Escucha, la competencia quiere publicar el mismo reportaje para enero. Debemos adelantarnos a ellos. ¿En el próximo número? Pues claro, lo publicamos los primeros o ya podemos es olvidarnos. ¿Cuánto te queda en la imprenta? Um... Maldita sea. La cena. Ya no me da tiempo. Lo de... dejamos para mañana, pero antes de la conferencia de editores. Descuide. Sí. ¿Te parece a las siete y media? ¿Qué es eso? Uh, ha sido una... La puerta, sí. Oh, ¿Parecía un caballo? En fin, entonces... Hasta mañana. Sí. Hasta mañana, señora Desmond. Melissa. ¿Mm? ¿Quiénes van a ser ahora nuestros padres? No sé. A lo mejor, Daniel. Pero, tú no te preocupes, yo me quedo contigo. ¿Te apetece? Es nuestro vino. Y una de nuestras fuentes de ingresos. Lo vendemos fuera. Gracias. Shante. Salud. ¿Qué? Bien. Muy rico. Sentémonos. clase de hombre. Era mi padre. No sé qué decirte. Tenía sentido del humor. Era muy gracioso. Buena persona. Se preocupaba por todos. Por todos. Y porque yo le daba igual. Ya. No, no me lo creo. No. No sé. Bernard decía siempre que tenía dos vidas, una antes y otra después de aquel infarto. Y que en su vida anterior había sido un capullo, según sus palabras. Por eso quiso hacerlo mejor en la segunda. Esa imagen no me concuerda. A mí me contaron algo totalmente distinto. Puede ser, pero la gente cambia. Por ejemplo, yo me escapé de casa a los 16 años. Me fui a la costa y... como te diría? Era un bala perdida, pero luego... conocí a tu padre y cambié de la cabeza a los pies. No sé, antes buscaba... En fin... Una vida a lo grande, espectacular. Y al final, la encontré aquí, con Benny. La familia, los amigos... La Tierra, no hay nada mejor. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez hablaba de mí? Acompáñame, te enseñaré algo. ¡Qué maravilla! Sí. Sin duda era su lugar favorito. ¿Quieres una chaqueta? Mm -hmm. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? Con esto, con la granja y los niños. ¿No es cosa mía? ¿Cómo que no? Se ha muerto tu padre, no el mío. No hay testamento. Eres la heredera legítima hasta que los niños sean mayores de edad. Y... Y algo habrá que hacer con ella, ¿no? Tengo padres solo desde esta mañana y desde esta tarde dos hermanos. Tengo una vida en Frankfurt. Una profesión. Un piso. Un novio. Sí. Sí. ¿Y? ¿Es lo que te ha tocado? ¿Cómo voy a encargarme de esto? Yo sé tanto de agricultura como una vaca sobre filología. Renunciaré a la herencia. O la vendo. O... O te la regalo a ti. Haz con la granja lo que te plazca. Yo solo sé que mañana estaré a las siete y media en mi despacho de Frankfurt. ¿En tu despacho? Sí. Esto de aquí es tu despacho. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que la gente como tú abra los ojos y vea la realidad? ¿Qué puede ser más importante en este momento que la vida de dos niños? ¿Para eso has venido? ¿No es así? En realidad no sé ni por qué estoy aquí. Yo solo quería saber algo más sobre mi padre, pero ahora yo no puedo con todo esto. Yo, yo y yo, siempre tú. ¿Cuántos años tienes? ¿16? ¿Sabes qué? Mañana a las seis y media estaré en mi... ¿Mierda en mi coche? Sí, tú ríete. Qué gracioso. ¿Aquí algún hotel o una parada de taxis? Voy a hacer café. Has llamado a Robert Koch. Deja tu mensaje después de la señal. Gracias. Robert, soy yo, Isabel. Devuélveme la llamada. Unción del puñetero móvil. Bueno, si necesitas algo, avísame. ¡Qué tipo tan desagradable! ¿Diga? Tina, soy yo, Isabel. Escucha, ¿podrías ir en mi lugar a la reunión de mañana a las siete y media con la reina madre? ¿Tú estás loca? ¿Qué ha pasado? Oh, me han salido dos hermanos pequeños de pronto. ¿Qué? No puedo explicártelo. Además, no lo ibas a creer. ¿Puedes sustituirme mañana? Oh. Vale. ¿Y qué le digo? Yo qué sé, lo que se te ocurra. Que me he muerto, que estoy muy enferma. Dile que tengo 40 de fiebre y que es muy contagioso. ¿Algo se te ocurrirá? Y otra cosa. A la izquierda, en mi mesa, en la fila de revistas, está el reportaje de enero. Vale. Oye, mamá y papá no van a volver nunca. No, Paul. No volverán. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres para desayunar un huevo? Sí, claro. Pues vea por él. Ya sabes dónde está el gallinero. <risa> Buenos días. Buenos días ¿Trabajando ya? Sí, claro ya. Y aquí cultiváis cosas de comer, ¿no? Y con el mejor abono Voy a por unos huevos Muy bien Darles hacerles un agujerito. ¿Ah, sí? Ya lo hago yo. Cuidado. Sí. Qué buena pinta. Ah, creo que la mermelada tiene moho. Es gelatina de azúcar. Esta casera, la hizo mamá. Bueno, ya llevo esto yo. Siéntate. Uh, normalmente no desayuno. Solo fruta y un café. ¿En serio? Sí. Cinco minutos para los huevos. Vale. Oh, perdón. ¿Diga? ¡Robert! Ya era hora. Uh, espera. Venga, empecemos. Escucha, cariño, no tengo mucho tiempo. Este congreso es un infierno. ¿Qué ha pasado? Estabas como histérica. ¿Qué ha pasado? Robert. Mi padre ha muerto. Ya, ¿y? Y estoy en su granja en Crisberg. No entiendo nada. Ya. Es que hay muy mala cobertura. ¿Me oyes ahora mejor? Sí. Vale. Esto es horrible. Ni yo misma me lo creo. Daniel y los niños están... Cielo, cielo. Respira hondo. ¿Qué niños? ¿Quién es Daniel? ¿Y dónde le echas esta crisper? Tengo que colgarte. Viene alguien. ¿Qué? ¿Quién viene? Oh, por Dios, Isabel. Buenos días. Bauman, Tribunal del Menor. Isabel. Isabel Tanner. Uh -huh. Qué bien que esté aquí. Tenemos que hablar también con usted. Hola. Daniel Knapp. Señora Bauman, del Tribunal del Menor. Sí, en primer lugar me gustaría ver cómo están las cosas en casa. Sí, claro, entre, los niños están ahí. Ey. el té. Bueno, a primera vista todo parece correcto. Sí, y el señor Knapp tiene muy buena mano con los niños. Señora Tanner, tras una noticia tan trágica, los niños necesitan mucha atención. Y no nos engañemos. El señor Knapp es un hombre soltero, no tiene ningún tipo de vínculo familiar con los niños y tan solo es un empleado. ¿Pero no tienen más familia? No sé, por parte de madre, aunque sea alguien... Lejan, Pues no. Ya lo comprobamos para la apertura del testamento. Usted es la única a la que podrían concederle su custodia. Yo no puedo hacerme cargo. No tengo tiempo. Tómese unos días libres hasta el entierro. Tiene derecho a dos días de baja por el fallecimiento de un familiar de primer grado. Ya. Muy graciosa. No puedo hacer eso en mi empleo. Disculpe, pero ¿qué pasaría si la señora Tanner renunciara a la custodia de los niños? Trataríamos de encontrar una familia de acogida, pero eso lleva tiempo. Queremos evitar que separen a los hermanos. Así que, de momento, tendrían que ser internados en un orfanato. No. ¿Qué dice? No, no pueden hacer eso. La ley nos deja poco margen de maniobra. Escu escúchame. Eh, yo podría... De momento, yo podría cuidarles, no es la primera vez, ya tengo experiencia Lo lamento, además oficialmente no tiene empleo Señora Tanner, por si no le queda claro La responsabilidad de sus hermanastros recae solamente en usted En nadie más Si se niega a que les enviemos a un orfanato, debe encargarse del cuidado de Paul y Melissa hasta que se tome una decisión definitiva. O aquí, o en Frankfurt. Y créame, lo controlaremos. Manu darpía. Típica funcionaria. Increíble. ¿Y tú? Madura ya de una vez. Oye, no me... ¿Qué? Las cartas están sobre la mesa. Tienes que tomarte esto en serio. No puedes escurrir el bulto. Ya, pero... Vamos. Se trata de dos niños, una granja y muchas decisiones que tomar. Soy redactora, jefe. Uh -huh. ¿Cuántas decisiones crees que tengo que tomar al día? Cientos. Pues muy bien. Voy a por tu coche. Soy Daniel. A ver si puedes echarme un cargo, hombre. Sí, se lo ha tragado. Pasaste toda la noche vomitando y ahora estás en el médico. Qué bien, me ha salvado. Esa es la buena noticia, ahora la mala. En hoy. su infinita sabiduría, la reina madre ha decidido recortar las fotos. Y hace falta más texto. 750 palabras. Hasta mañana. ahora mismo! ¿No ¡Yo también quiero usarlo! podrías hacerlo tú? No, lo siento. Es tu reportaje. Oye, ¿también se te ha muerto el portátil? ¡Trae aquí! Si lo quieres tendrás que pillarme. Vale, ya. Melissa anda, déjaselo ahí. Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer. Vaya, qué bien ha solucionado la disputa. Sí, gracias. Te envío el texto en cuanto lo tengan, ¿vale? Vale. ¿Pero cuándo vas a volver? Bueno, mañana es el funeral. Yo creo que sobre las tres estaré en Frankfurt. De acuerdo. Bien, adiós. ¿Juegas a algo conmigo? Paul, ahora no tengo tiempo. Tengo una idea. ¿Me haces un dibujo? ¿Eh? Sí. ¿Tienes para la comida? ¡Oh, sí! ¿Te vienes? Tengo trabajo. Lástima. Hace un buen día. ¿Vamos? ¡Qué bien! Bueno, ¿a dónde vamos? Al bosque. ¿Ah? Pero no con esos tacones. ¡Tengo otra! ¿Estás seguro? Sí, es un boletus. Se parece a los otros. Está muy bien. ¡Mira, Isabel! A ver... Podría ser una chupa sangre... ¿Ves el tallo? Tiene forma de red. Trae la navaja. Ah. ¿Eh? Cuidado. Ah, está amargo. Tienes razón. Es una chupa sangre. ¿Es venenosa? No, pero una sola te puede amargar toda la comida. ¿Y cómo lo sabes? Por mi abuelo. Antes íbamos mucho al bosque a coger setas. ¿Tienes abuelo? Qué suerte, a mí me encantaría tener uno. Voy a tirarla, ¿vale? ¿Vas a terminar de pelar las patatas hoy o...? ¡Que sí! Solo pregunto. <risa> ¡Eh, hey, enano! ¿Vas a comerte eso ahora? Pues sí, tengo hambre. No soy ningún enano. Pues podrías poner la mesa. Melissa tiene razón. Eres un poco canijo. ¿Podrías crecer un poco no? Deja de guarrear. Deja las mondas de patata aquí. Elisa, ¿picas tú la cebolla? ¿Por qué siempre yo? Uh, ya me he cansado. ¿Puedo echar una mano? Claro, pica la cebolla. Sí. Mm. Bueno, voy a llevarle esto a las gallinas. Um, tienes que llenarte la boca de agua y no bebértela. Gracias. Ya vale, trae. ¿Te cuento un chiste? Uh -huh. Esto es una ola del mar. Un cuco pasa por encima de ella. Y la ola le dice cucu y el cuco le dice hola. <risa> <risa> Creo que hoy dormirás bien. ¿Cómo va el trabajo? Acabando, gracias. Pero ya os digo luego. ¿Quieres una copa? Uh -huh. Gracias. Shante. Mejor salud. ¿Por qué no te has casado? Ya hay confianza, ¿no? Sí, claro. ¿Tú? ¿En qué trabaja tu novio? Yo pregunté primero. <ríe> Mi vida no es nada interesante. No sé... <ríe> Digamos que en CRISPR no hay mucha... variedad. Y ahora tú, ¿a qué se dedica tu novio? Es asesor de empresas. Ah. Pero es muy majo. Ah... ¿A qué hora es el entierro mañana? A las nueve. Bien. Después tengo que volver a Frankfurt. Gracias por lo del coche. De nada. En fin. <coughs> de momento yo puedo encargarme de la granja. Podría ayudarte a encontrar un comprador, pero luego... tendría que buscarme otra cosa. Mm. ¿Y qué tienes pensado hacer con los niños y con la granja? Bueno, los niños están bien aquí. A ti se te da muy bien. Ah, va. ¿No puede quedarse todo como está? ¿Es que no has oído a la funcionaria esta mañana? Sí, sí. Pues no he lo ]ído. parece. Eres tú quien debe asumir tu responsabilidad. ¿Asumir tu responsabilidad? Pareces esa funcionaria. ¿Qué pretendes que haga yo? En una situación así no se puede tomar una decisión de un día para otro. Daría un vuelco a toda mi vida. Me parece que tengo derecho a pensármelo, ¿no? La verdad es que te viene mal. Cuidar a los chiquillos no entra en tus planes. Pero lo cierto es que si tú no te haces cargo de ellos, los chicos acabarán en un orfanato. Por Dios, son unos niños, son tus hermanos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Asumo mis responsabilidades todos los días. Y claro que me los llevaré a Frankfurt. ¿Cuál es el problema? Pues fenomenal. ¿Ves? Buenas noches. Adiós. Si Dios Todopoderoso, en su sabia providencia, ha resuelto separar de este mundo el alma de Bernard y Madeleine, nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza, polvo al polvo. Con la esperanza segura y cierta en Jesucristo nuestro Señor, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, vivirá aunque esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí, vivirá eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Amén. No, no, no. no. Ahí ya no cabe nada más. Ya. Te lo pongo delante, ¿vale? Uh -huh. Ya está todo. Pues. Sí. Cuida de ellos. Descuida. Ananda Meli, No te preocupes No quiero irme a Frankfurt Ya Quiero quedarme aquí ¿Qué pinto allí? Ya te lo expliqué esta mañana Sabes que no puedes quedarte ¿Y no puedes venirte tú al menos? Yo tengo que cuidar de la granja ¿Cuidarás a Vino y a Leila? Claro que sí Ah, espera, Meli, toma. Para ti. Si pasa cualquier cosa, si estás triste o lo que sea, tú llámame. Tienes mi número guardado. En la marcación rápida. Uh -huh. ¿Eh? Bueno. Contar cinturón tú también.